Hola, mi nombre es Eric y espero te encuentres muy bien. En este video te enseñaré a cómo animar texturas en After Effects, así como estarás viendo aquí en pantalla. Bueno, sin más que decir, empecemos. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y lo primero que vamos a hacer para animar nuestra textura es crear la textura. Y esto es muy sencillito. Traemos una imagen de una textura, como el papel, por ejemplo. Y si no tienes texturas, no te preocupes. Vete aquí abajo en la descripción y descarga las que te dejen. Ahora lo que vamos a hacer es arrastrar esto a la línea del tiempo. Después de esto, damos clic derecho, le damos en nuevo y creamos un sólido. A este sólido lo llamamos BG. Aquí en color podemos personalizarlo. En este caso yo escogí un gris oscuro con el código 141414. 14, 14, y le damos en aceptar. Nuevamente en aceptar y pasamos esto a la capa inferior, listos, una vez pasado lo que vamos a hacer es adaptar esta textura al fondo, entonces le aplicamos el efecto blanco y negro, aquí en efectos y ajustes, arrastramos el efecto y listos, con eso se aplica, ahora lo siguiente que hacemos es cambiar el modo de fusión a multiplicar y listos, con esto completamos el primer paso, el segundo paso es animar la textura, entonces nos vamos al frame 0 y aquí le damos en P para activar la posición y lo siguiente que hacemos es movernos 5 frames, esto lo hacemos oprimiendo control y flechita a la derecha 5 veces, listos, ahora lo que hacemos es ir cambiando la posición y esto lo repetimos 3 veces listo ahora lo que vamos a hacer en el último frame es repetir el primero y esto es muy sencillito seleccionamos el primero damos control c para copiar y control v para pegar de esta manera listo ahora lo que vamos a hacer es seleccionarlos todos damos clic derecho y le damos aquí en donde dice conmutar y mantener fotograma clave una vez hecho esto ya está animado pero para que se anime infinitamente le damos aquí en el relojito alt y aquí escribimos loop out que es esta de acá y damos enter no escribimos más, sencillamente nos salimos y de esta manera ya está animada nuestra textura infinitamente pero espera, no te vayas hay un bonus que es un truco secreto entonces nos vamos aquí a donde dice proyecto y por ejemplo queremos animar otra textura pero no repetir todo este proceso entonces lo que hacemos es seleccionar la que ya tenemos animada oprimir alt, mantenerlo oprimido y esta textura arrastrarla a donde estaba nuestra anterior textura y como ves se cambió la textura y si le doy aquí en reproducir sigue animada y listos con esto hemos finalizado el tutorial espero te haya sido de mucha utilidad bueno como sé que este contenido te fue de mucha utilidad te invito a suscribirte en este canal y a ver mucho más contenido mil gracias por haber visto el vídeo chao